Soy Enrique Saracho, eh, psiquiatra ...y tengo el gusto de dirigir Edire en Cooperativa de Salud... ...que es un colectivo de profesionales de la salud de Vitoria... Eh, ...buscando nuevos modelos alternativos de intervención en salud. ¿Mm? Eh, desde ahí trabajamos en, en, en un departamento clínico... Haciendo sobre, ...sobre todo en el campo de la salud mental y de la fisioterapia... ...trabajamos eh, en, comunitaria, en un departamento comunitario en lo que es eh, intervención con grupos de mujeres, de padres, de adolescentes, de eh, tercera edad y también damos docencia, tenemos otro departamento donde damos docencia a profesionales. ¿Sí? Un poco lo que nos aglutina un poco el espíritu de trabajo en Ediren es que eh, entendemos que la salud se juega en los modos de vida, en incidir en lo cotidiano. ¿Eh? Hoy en día que todo el mundo se especializa en patologías cada vez más complicadas, nosotros nos especializamos en la, en la salud y en lo supuestamente normal, ¿no? y luego eh, los modos de vida supuestamente normales, que son normales pero distan mucho de ser sanos. ¿no? Entonces ponemos en marcha dispositivos, disponemos de herramientas de trabajo grupal que nos permiten tomar conciencia y hacer una lectura crítica de nuestro modo de vida. Lo importante no es crear nuevas asociaciones o nuevas instituciones, sino aprovechar el tejido social que ya está, que muchos de ellos están organizados en instituciones y otros no. Y podemos llegar a colectivos a través de acciones concretas y puntuales, no tanto a través de organizar instituciones, sino más bien acciones acciones de calle, acciones de pie de calle, puntuales y concretas. Aquí hemos visto que hay mucha potencia y mucha capacidad de movilización para estos, estas acciones puntuales. Y el tema de gradiente de participación también es algo que nos ha dado mucha, mucha guerra, de que la participación hoy en día pues, va más... Eh, o sea que hay grados ¿no? y que no podemos pedir a todo el mundo el mismo nivel de implicación en el, en el mismo momento. ¿no? Sino que hay una red, hay un tejido social que se va renovando, que hay un recambio en donde las personas van participando en función de su momento, de sus intereses eh, y eso no tiene por qué ser algo que, que no sea eficaz. Soy Enrique Saracho, tengo el gusto de dirigir el IRE Cooperativa de Salud y hemos sido invitados a esta experiencia y vamos a explicaros un poquito lo que, eh, lo que ha significado para nosotros esta experiencia de TrasLab eh, y con eso os vais a hacer una idea de qué es, de qué es el líder, no Y vamos a utilizar eh, nuestra, nuestra técnica fundamental que es la dramatización, es el juego dramático. <risa> <risa> Quiere decir que eh, <risa> Nosotros, eh, para nosotros ha sido todo un gran descubrimiento esto de la metodología 2.0 eh, de los audiovisuales estamos en, en la idea eh, de familiarizarnos cada vez más introducirnos en todos estos lenguajes pero eh, no tenemos la agilidad eh, todavía desarrollada ¿no? entonces por eso eh, hemos andado bastante apresurados y eh, bueno, vamos a utilizar lo que es nuestra herramienta fundamental ¿no? que es básicamente la la dramatización es decir, para nosotros el cuerpo y el, eh, ocupar un espacio y un protagonismo eh, del cuerpo pues, es una forma de transmitir cosas muy, muy valiosa ¿Mm? entonces eh... bueno, por aquí me apunta es dramatizado la dramatización improvisada y no profesional. Claro. Claro. Bueno, EDINER es un grupo de profesionales de la salud. Básicamente, profesionales de la salud compuesta por, eh, fundamentalmente, por psicólogos y médicos. En principio de la salud mental, pero que eh, ahora mismo estamos ya abriéndonos también a la salud corporal a través de eh, servicios de fisioterapia trabajo corporal, ¿no? que integramos con otros servicios de salud, de salud mental. Bien, somos un grupo de profesionales de la salud eh, insatisfechos, insatisfechos por los modelos de salud que, que existen actualmente, ¿eh? porque si nos vamos a la sanidad pública vemos una masificación ¿eh? y luego por otro lado vemos una relación eh, en donde los profesionales están muy desmotivados y muy burocratizados. ¿eh? Entonces, eh, por otro lado, tenemos otros modelos de salud donde está la, la sanidad privada, muy, muy basada en la alta tecnología eh, y, en, eh, y en unos recursos a los que no están al alcance de todos. ¿Qué? Entonces, eh, nosotros en Edirne pele... estamos de acuerdo con Voltaire cuando nos dice que la salud es algo demasiado importante como para dejarlo en, la mano, en manos de los médicos. Entonces, buscábamos... Eh, modelos de intervención modelos de salud que devuelvan protagonismo a la población y estuvimos buscando y buscando bastante porque no era fácil puesto que eh, eh, las, las herramientas los instrumentos de la medicina no nos valían eh, se nos quedaban pequeños y no nos valían entonces finalmente descubrimos eh, la herramienta de, eh, de la psicología social ¿no? y para eso fue un gran descubrimiento es decir, eh, ahí es una herramienta basada en el trabajo en grupo. ¿Eh? En el trabajo en grupo, en, eh, y además en un trabajo que estaba basado, es una herramienta potente porque estaba basado en el espacio grupal y en, el, en, en la dramatización de nuestros modos de vida. Que eh, nosotros que andábamos buscando transformaciones grandes, pues eh, finalmente nos dimos cuenta de que la, eh, el, el, el, la vía de acceso más, eh, más potente era la, eh, la herramienta de transformación micro social. También se estaba hablando mucho de lo micro. Pues nosotros también coincidimos, ¿eh? y hay una gran sintonía, en el trabajo de abajo hacia arriba y en el trabajo micro. ¿Eh? Entonces, eh, eh, descubrimos y pusimos en marcha como una parte de nuestra actividad eh, en salud en los grupos de reflexión, grupos de reflexión con población y con población normal y grupos de reflexión sobre nuestra forma de vida de hoy normal, supuestamente normal esos grupos cuando funcionaban en un trabajo eh, en un formato de 15 sesiones cuando terminaban las sesiones <coughs> había un, generado un gran impacto y unas, muchas ganas de continuar en, en las personas. Eh, se habían producido pequeñas transformaciones que las participantes, de esos grupos, valoraban mucho y que querían seguir, querían seguir y demandaban seguir. ¿no? Algunos de ellos se, se siguieron juntando por su cuenta en cafeterías y todavía a día de hoy se siguen juntando eh, una vez por mes a algunos de esos grupos. Otros conseguían convencer a las instituciones para que nuestros programas estaban, eh, era primero de un primer nivel, eh, pero luego salían que querían continuar y solicitaban un segundo nivel, finalmente siguieron con un tercer nivel. Luego, eh, hasta ahí, era, era donde nosotros llegábamos, pero luego a demanda de los propios grupos, eh, sacamos un cuarto nivel y ahora ya estamos por el quinto nivel cinco años consecutivos de grupos, el mismo grupo, trabajando un poco con el mismo método y, y un poco con diferentes temáticas, eh, pero relacionados con los modos de vida familiar de hoy. Bien, entonces, nosotros, eh, otros grupos, eh, pero muchas de, de esa energía que se generaba en esos grupos se disipaba y se perdía. Desde ahí, el líder intenta crear, capitalizar un poco esa, esa energía, ese capital social que vemos ahí a través de crear una asociación, que es la escucha Crecer en Salud. Entonces, hay algunas pequeñas que eh, eh, tienen un gran éxito en la sensibilización y en la concienciación, pero en el momento que todas esas personas se les plantea dar el paso a que se estructuren ¿no? y se asocian y pasen a una acción que no está dirigida hacia adentro del grupo, sino que está dirigida hacia afuera, entonces, eh, de repente la, toda esa respuesta, toda esa energía, ¡Bum! se nos va y desaparece. Entonces, Edith viene a Traslav con este problema y plantea este problema. ¿Sí? De alguna manera, eh, eh, la respuesta que tiene el traslado ¿sí? es. Eh, es el. Eso es, sí. El, el que más eh, lo que nosotros eh, nos damos cuenta de Slack, que eh, la institucionalización formal asusta, ¿eh? asusta mucho. Y que más que pensar en crear asunción lo que tendríamos que pensar es eh, crear acciones, acciones concretas y puntuales. ¿eh? Encuentros, encuentros acciones que tengan eh, en donde haya gente que se junte, luego pueda separarse y luego se pueda juntar en otro tipo de acciones. Y luego, otra de los grandes aportes que ha conseguido eh, tras, eh, trasladar para Eviden ha sido el no crear nuevas instituciones, sino utilizar las que ya existen, los grupos de trabajo que ya existen, conectarnos con ellos y darnos a conocer. ¿Sí? E Esa es la que... Eh... <risa> y a, a animarles a que compartan con nosotros esos espacios de protagonismo y de Sí, ¡Ya está!